Buenos días con todos. Este es su programa de Economía de la Vida Diaria del Instituto de Economía de la Universidad de San Francisco. El programa llega gracias al auspicio de la Fundación CrisFe. Y este es un programa especial porque es el programa, digamos, el último programa de este ciclo. Eh, vamos a volver en otro horario y uh, quizás con otro formato. Y eso hace es especial este programa. Teníamos dar las gracias a todos los profesores que han participado en el, en el programa, al auspicio de la Fundación CrisFe, por todos estos años, al espacio en Radio Centro. Y uh, les recordamos nos pueden seguir en la web www.centroecuador.es De igual forma estamos en la página web, eh, en la página YouTube, perdón, de Radio Centro Donde está el programa en formato podcast, programas anteriores Y eh, les invitamos también a visitar la página web de la universidad www.usfq.edu.es eh, Para que se, se informen de la oferta académica de la universidad, tanto de pregrado como de posgrado y de igual forma, me gustaría también mencionar las publicaciones regulares que tiene la Universidad, Pablo, Coyuntura ahí. y Coyuntura Express. Sí, Coyuntura, Coyuntura Express, que salen regularmente, digamos, no exactamente, pero regularmente en función de los temas que se van dando en el entorno nacional o, o internacional. La próxima, los próximos días estamos sacando sobre el tema de la seguridad social, con, junto a Rodrigo Ibarra, eh, profesor de la, de la Universidad de San Francisco también, eh, así que es parte de las cosas que, que tratamos de hacer junto a la gente. Claro, y como algo que es importante mencionar al inicio del programa, Pablo Luis Apareles, Luis Espinosa Godet, Sebastián Oleas, les damos la bienvenida a este programa. Economía un placer estar aquí con todos Bien ustedes. Punto. Buen punto. <risa> eh, entonces, como este es el programa, queremos hacer un tema particular y Luis nos va a guiar, queremos hablar sobre los valores, los valores y la sí. economía, Luis. ¿sabes? Creo que es un tema eh, que, que, que en primer lugar es extraño que sea particular que los cometemos entre los economistas, porque al final los economistas nos dedicamos a, a estudiar los fenómenos sociales y la sociedad, y al final los solemos estudiar por los datos de ese crecimiento económico, inflación, pero como cualquiera que nos haya escuchado durante estos meses, estos meses en este programa eh, o años ya, no, a, a los economistas nos gusta explorar más cosas, no, no, no es solo el crecimiento del PIB o tal precio, sino eh, qué va ocurriendo intentamos aplicar la economía a muchas cosas. Y una de las cosas que configuran el desarrollo económico de una sociedad de manera relativamente importante son los valores que tiene la sociedad. Porque luego los valores se transforman en votaciones, se transforman en políticas, se transforman en actitudes que terminan teniendo consecuencias. Y yo eh, he encontrado lo que para mí me parece una mina de oro de, de, de datos que es la encuesta de valores globales, que es una encuesta que se lleva haciendo ya muchos años, aunque en Ecuador solo se ha incluido eh, dentro de dentro del estudio relativamente de manera reciente, solo hay uno, eh, que es esta escuela, que, que esta encuesta que una encuestadora global hace en distintos lugares del mundo y hace las mismas, las mismas preguntas, de tal manera que podemos comparar qué actitudes y qué valores tienen entre los distintos países. Y para solo empezar. Una, sí. Solo una cosa, Luis. Yo creo que para la gente que nos escucha eh, el título de, de, de en fin, el título que veo en el estudio me parece que ayuda probablemente a la gente a entender un poquito mejor el contexto que es valores sociales, actitudes y estereotipos, ¿no? Sí. Yo creo que eso le ayudaría a la gente a decir, ah, ok, ahí estoy un poquito más claro de qué vamos a hablar, no porque las actitudes, los estereotipos que tenemos y los valores, ah, ahí, sí, ahí, sí, ahí sí logro situarme en qué va, de qué vamos a hablar. Así que solo quería interrumpirte un poquito en eso. Dale. Eso es. Y, y por ejemplo, podemos, podemos comenzar por, por una cosa muy sencilla de la que cualquiera que haya estado aquí escuchando eh, nos ha escuchado mucho y es ¿qué tan importante es eh, el ahorro? Y entonces hacen una pregunta muy sencilla, le dan en torno a, 15 eh, cosas que todas son positivas, pero les dicen, oiga, si usted tiene que enseñar a sus hijos solo 7 de estas, ¿cuáles les parece importantes? Y el ahorro, el, que, que enseñar a los hijos a ahorrar dinero, es importante. Por ejemplo, en Ecuador lo señala el 24%, lo cual es muy parecido a Colombia, 23%, Chile, 22%, Perú, 24%. Más o menos hablamos de lo mismo. Pero, sin embargo, cuando llega se le pregunta a los alemanes, los alemanes dicen, 41% incluye el ahorro. Es decir, les parece mucho más importante a los alemanes de, eh, enseñar a ahorro a sus hijos. Claro, estas cosas en el largo plazo tienen consecuencias. Estados Unidos por comparar, es, y España está en el 30% y Estados Unidos en el 27%, un poquito ahí. Yeah. Y España, cosas... España está en el 31%, ¿qué tanto te enseñaron a ti en España...? ahorrar. Hombre, ahí tengo que hacer mérito a mi madre que mis malas decisiones financieras no son culpa de mis padres, sino de mí mismo. Ellos ah, se perfecto. esforzaron. Muy bien. Ellos sí son... se esforzaron. Ok. No. Ahí obviamente y volviendo al tema o al título que mencionó Pablo, valores sociales, actitudes y estereotipos. Estos valores son, digamos, estas. Estas ideas positivas sobre las que la, por lo general la sociedad está de acuerdo en que son importantes. Claro. Seguramente, seguramente tiene ahí, o sea, primero yo asumo que esto debe tener un contexto histórico importante, pero con tu momento dices, eh, Luis, también tiene un impacto en el agregado, en el resultado que tiene sobre la economía del país, ¿no es cierto? Porque si pensamos, si pensamos, por ejemplo, los alemanes, son unos fanáticos, y pues, con respeto al tercero, talibanes, de la austeridad fiscal, ¿no es cierto? Cosa claro. que no pasa en Ecuador, por ejemplo. Claro, porque... Es que a, a, en el caso de Alemania y la austeridad fiscal en concreto hay, una, hay unas razones históricas, pero lo importante de esta encuesta es, al final tenemos que entender por qué Ecuador y los países de América Latina están permanentemente en déficit presupuestario y por qué tienen graves problemas de, de déficit presupuestario. Entre otras cosas porque si ni siquiera desde las familias se enseña que el ahorro es bueno, luego es muy difícil explicar al conjunto de la población que el ahorro a nivel estatal es bueno. Y entonces, eh, por eso la encuesta de valores es como un menos 10 de el progreso económico, porque primero tienes que tener valores, luego ya llegaríamos al cero, que es cuando ya tienes las condiciones, que con unas leyes que pueden permitir progreso económico, y luego ya uno, dos, tres, empezamos a avanzar el progreso. Pero esto es como lo que está detrás, de detrás, de detrás, es qué ideas tiene esta sociedad. Y creo que los datos son increíbles. no Si podemos hablar, por ejemplo, de otro muy interesante que es el trabajo duro. El trabajo duro, en el caso de Ecuador, que además también se nota cosas eh, similares dentro de lo que son América Latina, ¿no? Eh, el trabajo duro para enseñárselo a los niños lo nombran el 28% de los ecuatorianos, 28% de los chilenos, 24% de los colombianos. Ahí estamos más o menos en lo mismo. Sin embargo, los españoles, solo el 23%, tampoco me voy a expresar mucho, eh, y... Los alemanes 40%, peruanos que destacan en esto 43%, pero es que los Estados Unidos es el 67%. Es decir, para los padres o la sociedad de Estados Unidos el trabajo duro es el doble de importante de lo que es para las sociedades latinas, excepto Perú que está destacando ahí. Es bastante interesante. Esa son esas cosas que luego nos lleva a cosas como eh, que también nos lleva. Por llevan... eso luego, disculpa sí. Luis, después por eso tú ves en los Estados Unidos y tiene que ver con eso que los chicos desde muy temprano van, uno ve en las películas al menos que van ahí en la bicicleta entregando, Diarios. entregando los periódicos en el barrio claro. o muy rápido van a trabajar, eh, muy rápido van a trabajar ahí en la hamburguesería de la esquina eh, haciendo las hamburguesas, ¿no? Claro, eh, yo. Y luego es yo interesante recuerdo. porque los europeos, sobre todo los franceses, critican mucho a los americanos diciendo sí, pero ¿qué es eso de que un muchacho esté ahí haciendo hamburguesas? ¿Qué le aporta en la vida eso? No, claro. eh, pero bueno, le aporta eso, el sentido del trabajo. no Claro, pero, pero yo, Pablo, yo recuerdo la primera vez que viajé a Estados Unidos, que tenía en torno a 20 años, una cosa parecida, a mí me sorprendió todavía más de lo que me sorprendió luego cuando vine a Ecuador, lo que podíamos llamar trabajo infantil. Es decir, yo nunca me había imaginado que podía haber eh, gente... No, cuando hablo de trabajo infantil no creéis que estaba hablando de ocho años, no pero yo nunca me había imaginado que gente de mi misma edad, de 16, 17, 18 años, estarían trabajando tan habitualmente como se ve en Estados Unidos. Eso sea, en España claro. no se ve prácticamente nunca y tan habitualmente como en Estados Unidos. Claro, porque desde muy jovencitos los padres dicen, oye, trabajo duro es muy importante. Y, y sobre esto quiero señalar, eh, un quiero eh, eh, recomendar una serie de, de Netflix, no sé si nos lo permitirán, que se llama Mi Primera Tarea y es una serie japonesa oh. apasionante. Son capítulos de cinco minutos y en lo único que consiste es, hay un niño o niña que tiene en torno a tres años, más o menos, y le encargan su primera tarea. Y su primera tarea es ir a comprar a la tienda de la esquina del barrio, algo para la familia, ¿no? Y entonces, claro, le dan el dinero y el niño tiene que ir solo por primera vez en su vida. No podéis imaginaros la ternura que desborda toda la serie, porque veis a los niños pequeñitos intentando llegar, pero lo increíblemente duros para el punto de vista de un europeo, de un latino, que son los japoneses, en el sentido de, tiene mucha ternura, pero aunque el niño se caiga, aunque el niño se tropiece, los padres le están viendo desde lejos pero no le ayudan, aunque se le caiga la compra, aunque pese demasiado, no le ayudan. Y claro, tú estás toda la serie, los cinco minutos sin tensión, a ver si realmente logra volver con las cuatro pescados que le han encargado comprar. Y, y se ve cómo los niños sufren, pero ¿cómo hay una educación en la perseverancia, en el trabajo duro, en la responsabilidad a niños que son criaturitas de tres años? Brutal. Eso no lo vemos en nuestras sociedades. Pues mira, hace unos, hace unos 20 años, sí. un poco más, casi 30 en realidad, yo estuve de viaje al Japón por un tema que me invitaron y estuve en una familia japonesa un par de días, era parte del, del programa, digamos, ¿no? Eh, y el día domingo, la señora de la casa que era maestra de escuela, el día domingo les trajo a sus alumnos a la casa para que me oigan hablar del Ecuador. Entonces tú dime el, la, la, la, la, el sentido de, de la seriedad, digamos, o ponle el nombre que quieras, de unos niños de 8 años, 10 años, viniendo el día domingo a la casa de la profesora para oírle hablar a un señor sobre el Ecuador. Imagínate que es el Ecuador en el Japón ¿no? <risa> y estuvieron todos ahí disciplinadamente. ¿no? Entonces, o sea, no, uh, no faltó ni uno, ni uno tenía una excusa no, para no, hacer no, no, algo. No faltó no ninguno, faltó ni uno. no faltó. Increíble, increíble. Sí, sí, sí. Les sí. parece, les parece y siento cortarlos de ahí, les parece que eh, cortemos aquí y nos vamos a la primera pausa y continuamos con este tema de los valores luego del, luego de la, luego del segmento publicitario. Este es el programa es de la verdad. vida diaria del eh, Instituto de Economía de la Universidad de San Francisco de Quito. Ya volvemos.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 Economía de la vida diaria para cambiar la perspectiva en temas de inversión. Y estamos de vuelta, a segundo segmento de su programa Economía de la Vida Diaria del Instituto de Economía de la Universidad de San Francisco de Quito, Luis Espinosa Godet, Pablo Uso Paredes y Sebastián Rodríguez. les damos la bienvenida al programa que llega gracias al auspicio de la Fundación Crisfe. Nos pueden encontrar en la web ww.centroecuador.es y de igual forma en la en el canal de YouTube de Radio Centro en la dirección de la universidad para que se informe sobre las carreras académicas y las actividades que tenemos, www.usfq.edu.se y consejos financieros, www.consejosfinancieros.org.se. Para aquellos que están sumando ahora al programa, estamos hablando sobre los valores, los valores de la sociedad, los estereotipos. Y, uh, y vamos a retomar este tema ya hablando específicamente de valores económicos, Luis, que quien está llevando el programa. Sí, encantado. La verdad es que a, a mí el tema me apasiona y creo que podríamos pasarnos horas y horas hablando de estas cosas, ¿no? Eh, ahora quiero, quiero llamar la atención sobre otra, otra serie de datos que nos, se le pregunta a las personas si, ¿qué, tan, qué tan importante de 1 a 10 le parecen distintas cosas. Y, por ejemplo, se les pregunta, oiga, ¿usted cree que eh, debería haber más igualdad en salarios? Y, sorprendentemente, eh, en Chile... Eh, el 23% cree que sí, eh, el chiste, el, el, el Chile, eh, el 23% cree el máximo, o sea, de 1 a 10, uno dicen sí, totalmente, o sea, es muy radical, ¿no? Eh, y Ecuador está, eh, Estados Unidos, el 21%, y Ecuador está ahí con el 18%, pero sin embargo, uno se va a Alemania, y en Alemania solo el 7% cree que los salarios deberían ser más igualitarios, o sea, sí que hay una diferencia fundamental, y además no parece que se encaje con la diferencia real en los salarios, porque evidentemente la sociedad ecuatoriana tiene ma eh, mayor índice de Gini o mayor dispersión en la renta, que no es el salario, pero bueno, la riqueza eh, de la que tiene, por ejemplo, además, pero sí que se considera que debe ser más igualitario, lo cual eh, sí que nos parece bastante interesante. Eh, y luego, cuando se nos pregunta si sí, el gobierno debe ser más responsable de que se le dé más a los ciudadanos, es decir, eh, el gobierno debe proveer a los ciudadanos. En Ecuador, el 30 dice que sí, que el gobierno debe ser más responsable en dar más cosas a los ciudadanos. Sin embargo, es el país que, de la comparación con diferencia que lo dice más. Sin embargo, en Chile o en Colombia solo el 20 en Perú el 13, eh, en Estados Unidos el 13 y en España y en Alemania el 10. Curiosamente Perú destaca en esta, en esta encuesta, que los datos son de 2018, pareciéndose más a Estados Unidos en muchas cosas que a Ecuador, Colombia o Chile en otras muchas. Eso también es bastante interesante, Recuerda. porque la evolución de Perú, Perú ha sido un país que ha ido evolucionando eh, y Perú se destaca más, que Ecuador y Colombia sí que se parecen bastante y Perú se está destacando y está yendo distinto y Chile eh, se parece mucho más, a las ideas en España o se acerca si acercamos a España como nos podíamos imaginar que, que Ecuador o Colombia Ay, pero sobre, yo tengo el ahí tema, una sobre el tema de salarios usted. Perdón Sebas Dale Perdón sí, sí. Perdón No yo puedes regresar Luis ahí yo tengo una sí. pregunta y una pregunta para para para ustedes dos Obviamente mucho muchas de estas respuestas están sesgadas o están influenciadas por el contexto o el rol preponderante que tiene el Estado en la economía o el Gobierno en la economía al final del día O sea ya vienen condicionadas, o sea, no sé cuál causa cuál, ¿me explico? O, o los ecuatorianos justifican esta responsabilidad del Estado o en la presencia exacerbada del Estado en la economía lleva a que justifique, o sea, no, no sé si me explico, no sé, si me explico. Sí, sí, aquí? No, no sé qué causa qué aquí, pero eso es básicamente una, una coincidencia de ambos, ¿no es cierto? Estoy, estoy muy de acuerdo porque además, el, por eso lo, o sea, los valores generan las condiciones sociales, pero luego las condiciones sociales generan los, los valores, es decir, claro que hay una retroalimentación de lo uno y lo otro. Si yo creo que el Estado debe intervenir mucho en la economía, el Estado interviene mucho en la economía y luego tiendo a justificar que el Estado debe intervenir mucho en la economía. Entiendo perfectamente, ahí, como, como profesor de, de, de estadística económica y este tipo de cosas, entiendo perfectamente lo que dice Sebastián, pero me parece que incluso hace las cosas más interesantes, ¿no? Porque incluso aunque haya una retroalimentación, lo cual para para elaborar una, una una una una correlación es complicado, pero se hace las cosas más más interesantes, porque claro, es que vivimos en sociedad ya como entrampadas en este entorno y el entorno se tiende a justificar y se justifica y lo retroalimenta. A propósito del cuadro anterior también que tenía que ver con la igualdad o desigualdad de salarios, hmm. eh, no sé si ustedes recuerdan que hace unos siete ocho años se propuso en el Ecuador, en el gobierno de, de ese momento, se propuso sacar una ley que, de hecho, se le puso, la puso en el sistema financiero, no en el resto, en que no podía haber más de 20, creo que era la de, 20 veces diferencia entre el salario más bajo y el salario más alto, ¿no? Sí. Eh, había esa idea en el aire, eh, pero en esa misma época es interesante, no sé si ustedes recuerdan, en Suiza hicieron un referéndum sobre ese tema, una, sí, una consulta popular, digamos, ¿no? que los suizos hacen mucho de eso todo el tiempo y le preguntaron eso a la gente. Usted estaría de acuerdo en que se limite y creo que era 20 la, la diferencia que se limite a 20 veces la relación en una empresa o donde sea eh, entre el salario más alto y el más bajo. Y, y los suizos votaron eh, eh, absolutamente en contra del Mucha tema. Razón, ¿no? Creo claro. que fue 90 a 10 por ciento la, la, la votación, pero pero qué hubiera pasado si en el Ecuador había esa votación. Especialmente, para Lucio si me gustaría señalar qué si hubiese pasado si en Ecuador hubiese esa votación y si hubiese incluido los salarios en el fútbol, porque evidentemente en un club de fútbol, entre quien se dedica a cortarse el césped en el estadio y la estrella deportiva, hay una diferencia de más de 20 veces de salario, ¿no? Y, claro. y ahí a lo mejor los ecuatorianos hubiesen dicho, uy, que se acaba con el fútbol profesional que yo conozco. Exacto, y hubieran dicho que haya nomás la diferencia, porque yo, <ríe> claro. yo tengo un hijo que quiere, que está aspirando a ser futbolista, sí. Claro, claro. Sí, ahí contestando lo que dice Pablo, probablemente ese referendo en Ecuador hubiera pasado o hubiera sido al menos peleado, ¿no? Sí, claro. Y ahí, bueno, y un poco lo que dijo Luis en ese sentido. Creo que, digamos, esta institución y si pensamos la Constitución como una institución refleja mucho esto. Refleja el hecho de que en la Constitución está llena de derechos y garantías, ¿no es cierto? Que deben ser provistas por el Estado. Claro. Efectivamente. Y, y, y por eso digo los valores, pero también, como tú bien decías, al final eso acaba propiciando que, eh, que justifiques que hay más derechos y garantías, porque ya te has educado en un entorno en que justificas eh, más o menos eso. Que, quiero señalar do, dos, do, dos puntos más para terminar, que son bastante interesantes. Uno es el de estás satisfecho con tu vida. Así de sencillo. Estás satisfecho con tu vida y se pregunta a los distintos países. Llegan en Colombia y el 41% de los colombianos está completamente satisfecho con su vida. El 32% de los ecuatorianos está completamente satisfecho y me alegro muchísimo que estén felices, pero sin embargo empezamos a ir solo el 18% de los peruanos, solo el 12% de los chilenos, solo el 11% de los españoles y solo el 10% de los estadounidenses. La diferencia es brutal, porque no hay una relación con renta. Evidentemente, de estos países, el más rico con diferencia es Estados Unidos y son los que están menos satisfechos. Sin embargo, de los más pobres, que son Ecuador, Ecuador o Colombia, están los que están más satisfechos, con mucha diferencia. Luego, el mero hecho de estar satisfecho está muy bien, pero te lleva quizás a una cierta eh, a, pues, acomodación, ¿no? Porque cuando se les pregunta específicamente, ¿está usted satisfecho con la situación financiera del hogar? Otra vez. En Colombia el 20% o el 19% están muy satisfechos y muy contentos. En Ecuador el 13%, en Alemania el 14%, pero luego en Chile solo el 6%, en Estados Unidos solo el 7%. Es decir, aunque los ecuatorianos y los colombianos son bastante más pobres que los chilenos y los norteamericanos de media, están mucho más satisfechos con la situación financiera de su hogar. También me parece muy, muy interesante esta parte porque también dice muchas cosas. ¿Pero qué, Dale, pero, no, no. ¿qué, pero qué pregunta tan difícil, ¿no? ¿Qué tan satisfecho está usted de su vida, Chota? Claro. Y, ahí, y ahí no que te un, segundo. Porque... un segundo, esta semana mm. leí una noticia que decía hacen el, el ranking de los países más felices a los, a los más infelices. Claro. Por resto el dato que tú mencionabas hace un momento, Chile en Latinoamérica ocupa, a nivel mundial, ocupa el... Rango número cuatro el, el escalafón número cuatro de los países más infelices del planeta. ¿Cuál sí? Chile. Chile. Ah, Chile. Pero, y eso que no tiene nada que ver con la renta per cápita, porque Chile es de los países más ricos de América Latina, nos puede dar claves muy importantes para entender qué ha ocurrido con Chile, con la quema del metro, con el eh, proceso constituyente que está viviendo Chile, eh, con las elecciones que además fueron entre la extrema izquierda y la extrema derecha, o fueron unas elecciones entre extremos, porque evidentemente si los chilones están muy satisfechos con su vida y muy infelices, pues al final van a atender a, a cambios radicales. Y estas encuestas son del 2018. Luego, nos puede sonar, nos puede dar una pista de luego que empezó a ocurrir, o sea, nos puede estar justificando, enseñando muchas cosas. Y sí, además, sí, claro. como igual dice Pablo... Digo, Lucía, pero igual te digo, qué pregunta tan difícil, ¿no? Sí, claro. sí y además las diferencias son lo suficientemente grandes para que pequeñas diferencias que podíamos aplicar, por ejemplo, eh, probablemente te pregunten, ¿qué tan feliz es usted? Pues hombre, si te lo preguntan, un día de tormenta de enero, que hace así? Pues a lo mejor responden mal, si preguntan un día soleado, pero claro, las diferencias son tan grandes que, que sí que nos está indicando algo más profundo, ¿no? Sí que, están, sí, sí que están hablando de algo. Claro, imagínate que te preguntan a ti el día que le eliminan al Atlético de Madrid, no hacía falta sacar ese tema, Pablo Lucio, porque estamos por si hora. acaso, para estar, para estar claros en el ejemplo, nada más. <risa> pues completamente claro, porque poco no pasamos, qué pena, nos lo merecimos, pero bueno, a esta hora. Y es curioso porque eh, si estamos mejor que nuestros padres, que también me parece una pregunta muy interesante, eh, en Chile el 54% dice que sí, que vivimos mejor que nuestros padres, en Alemania el 59%, o sea, estamos seguros, eh, en Colombia el 37%, en Perú el 57%, que también es muy alto, y Ecuador está mucho más bajo que los demás, que es el 23%. Lo cual nos puede decir algo, y es verdad que la economía ecuatoriana, aunque objetivamente según los datos de crecimiento económico eh, no es así, sí que vivimos mejor que nuestros padres, pero sí que los ecuatorianos no perciben que vivimos mucho mejor que nuestros padres, perciben en el 60% dice más o menos igual. Pero claro, lo Pero esta, que, ¿no? sí. esta pregunta es importantísima. Es importantísima porque al final los padres esperan que sus hijos eh, mejoren. Es una de las esperanzas más importantes en la vida. Eh, y asimismo no esperaría que los hijos perciban que han mejorado. Eso es un tema fundamental de una sociedad. ¿no? Ahora también tú dices. Tú dices el caso del Ecuador, esto las preguntas se hicieron en el año 2018 y la gente tampoco es que contesta pensando en 20, 30 años de vida. La gente contesta pensando en los últimos años y efectivamente del 2015 al 2018 con la caída del precio del petróleo no fueron buenos años de la economía ecuatoriana, no tampoco los siguientes, no, pero claro. Pero, pues, bueno, probablemente bueno. también la gente contesta mucho en la coyuntura, no? Sí, sí, sí, pero, pero al final diferencias tan importantes sí que nos dicen algo que claro, los claro, no claro, perciben claro. Y, y esto también nos lleva otra vez a lo que decía antes, porque luego eh, cuando hablemos del voto radical o cuando hablemos de los cambios radicales, claro, si yo percibo que, en no vi que la economía no mejora o para que claro. yo viva mejor que nuestros padres, o como dices Pablo Lucio, más importante todavía, para que mis hijos vivan mejor que yo, es mucho más probable que pida un cambio radical. Porque, claro, oye, claro. si las cosas no están yendo bien, para que mis hijos vivan mejor que yo, ¿para qué seguimos en este juego? Entonces, eh, estos, es, estas encuestas creo que nos pueden enviar señales de alarma de hacia dónde va la sociedad, porque además los procesos en valores, aunque en eso tiene tras Pablo que la gente responde por coyuntura, pero los procesos en valores son procesos de largo plazo. Son los valores de la sociedad no cambian de un día para otro. Eh, yo conozco libros eh, que hablaban del de malestar de la clase media chilena desde hace unos 10, 15 años. Es decir, son procesos que, van, que, que, que se van haciendo a lo largo del tiempo. Pero si ya empezamos a ver por dónde van, creo que podemos empezar a hablar de, de qué está ocurriendo en nuestras sociedades y con esta idea les voy a tener que cortar y nos tenemos que ir a la segunda pausa volvemos en un momento, este es su programa Economía de la Vida Diaria, del Instituto de Economía de la Universidad ya regresamos Gracias Espacio Publicitario Ponle fe a tus finanzas Use su tarjeta de crédito en lo que realmente necesita Utilícela en beneficio de su negocio no para cubrir gastos diarios o consumos improductivos Un consejo de Banco Pichincha y Fundación Crisfe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 el ahorro es simplemente postergar consumo para satisfacer, digamos, necesidades posteriores. Es importante tener una meta financiera, preguntarse, bueno, ¿para qué voy a ahorrar? Educación de los hijos, adquisir, adquirir una casa, adquirir un vehículo, viajar. La meta financiera nos puede llevar a motivarnos para el ahorro. Otro tema que hemos hablado bastante aquí es siempre... Perdón, Sebastián, si hemos hablado no muchas veces, eh, solo un paréntesis, eh, de que el ahorro no es solo tener el dinero en el banco, no como a veces se piensa, si yo me estoy comprando una propiedad, si estoy poniendo una empresa, si me he comprado una computadora de trabajo, o sea, una serie de cosas, si sí he ahorrado, lo que pasa Exacto. es que no está en el banco, está ahí, en la inversión. Entonces solo recordar eso, claro. muchas veces la gente dice yo no logro ahorrar. Sí, pero resulta que si sí estás eh, claro. comprando activos. Claro. ¿no? claro, ya tiene su casa, ya ahorró al final del día, porque después claro. puede Exacto. liquidar la casa. Está bien, es de excelente punto. Luego hemos hablado bastante de la idea del presupuesto, ¿no es cierto? De ordenar esta, esta, este, estos conceptos de gastos e ingresos. Y ver quizás que está viviendo más allá de sus posibilidades. Entonces, sí. este ordenamiento de gastos e ingresos permite reconocer en dónde estamos, ¿no es cierto? Eh, creo que hemos hablado otro también... Tema, algún... sí, Pablo. Otro tema, Sebas, es que dentro del equilibrio en el tiempo de las finanzas de uno, la deuda... Si sí es algo que es permitido, no es vergonzoso endeudarse. Totalmente. Obviamente hay que endeudarse bien, es, hay que endeudarse para co construir algo que después te permita eh, pagar la deuda. No hay que endeudarse, en las, como tú siempre dices, en las lechugas del supermercado eh, ni en viajes, porque eso no te genera ingresos para luego pagar. Pero sí, es, sí uno puede endeudarse, no es pecaminoso. Sí. Y tan es así que tú en estos seis, siete años, vas has evolucionado y ahora ya aceptas un poquito de deuda. Claramente, evolución. claramente. ¿No? Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Y, Entonces, y es curioso porque también se está señalando que no es tan fácil como consejos maximalistas sencillos. Es decir, hay que ahorrar y solo el banco y no hay que gastar y no hay que endeudarse. No, hay que ser prudente, hay que tener en cuenta las circunstancias un mes puedes gastar más de lo que ingresas, pero si sí todos los demás no, es un poco más complicado que consejos simples y maximalistas. Perfecto. Y bueno, y con esta idea nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta etapa. Gracias a la Fundación Crisfe por el auspicio y, y nos vamos a ver pronto. Nos vamos a ver pronto eh, como todo. Y a ti, Sebas, un gran agradecimiento de todos nosotros, de Crisfe de la universidad, de todos tus colegas, por todo lo que has hecho dirigiendo este programa. Y estoy seguro dirigiendo cualquier programa que volvamos a hacer próximamente. ¿no? Así seguro. que un gran agradecimiento a ti también. Creo que tenemos un gran equipo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Adiós. Ah, chao. Un abrazo a todos. Acabamos de escuchar Economía de la Vida Diaria. Gracias al gentil auspicio de Fundación Crisfe